¿Qué pasa chicos y chicas? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Y Hoy es un vídeo bastante especial, bastante extraño, que voy a empezar a subir a partir de ahora. Voy a hacer como una serie, ¿vale? Sí, me he copiado de Gravy. Es un youtuber que suele hacer estos vídeos. Pero bueno, me ha gustado la idea, pero lo vamos a hacer basado en Fortnite. Y bueno, chicos, hoy os traigo la partida de Si encuentro una pistola, el vídeo termina. Es más, casi Creo que creo que viene una pistola en la sala de espera creo que era una escopeta, espero que no sea una pistola a ver, vamos a seguir como me toquen el... a ver, a ver como me la pistola en el primer cofre o en la primera casa primera partida del día chicos Ahora la ganamos. ¿Cuál? No. Eso no es una pistola, no es una pistola, ¿verdad? Es una, no es una pistola. o oh, sí. No. ¡Es una pistola!